Antes teníamos la suposición, pero prácticamente el convencimiento de que las más altas instancias del Estado estaban detrás y eran cómplices directos de los sucesos de Montorjura 76 y 77. Pero ahora tenemos la seguridad total y absoluta porque ese, esos hechos ya de alguna manera los tenemos documentados porque nos han llegado precisamente a nuestras manos por una persona que ha tenido un mínimo de, de, de, de honradez política y de humanidad, porque en estos momentos es una persona enferma y se ha acordado del partido carlista del daño que se le hizo. Esa documentación implica a las más altas instancias del Estado, eh, eh, tres ministerios, el ejército por supuesto, el emérito está detrás, sin ninguna duda, y bueno, prueba también de fehaciente de lo que digo es que en todo momento en el acto del 76 y el 77 el ejército estaba cuartelado. Lo mismo en Estella que en Pamplona. Entonces, para qué estaba cuartelado? Esa documentación tiene que estar al servicio de la de la sociedad, del pueblo que conozca, que conozca precisamente la decisión más, más vil, más criminal que ha tenido este sistema para querer cargarse precisamente al Partido Carlista, que es precisamente el partido más antiguo del Estado español. Las iniciativas que vamos a llevar a cabo van a ser todas las posibles dentro de nuestras limitaciones, pero vamos a llegar a todos los sitios donde podamos para denunciar semejante atropello esto queremos que se sepa todas las responsabilidades a todos los niveles y lo que exigimos y pedimos es justicia, verdad y reparación.